Hola a todos, hoy vamos a ver cómo se utiliza el salto de página. Eh, cuando yo tengo un texto, por ejemplo este, eh, tengo varios capítulos. Este primer capítulo, aquí hay un texto que he puesto eh, como ejemplo. Aquí tengo el siguiente capítulo y yo quiero que esto me aparezca en la próxima página. Entonces yo hago clic aquí y le doy a espacio hasta que ya me aparece al principio de la siguiente página porque pienso que así lo tengo más ordenado y aquí igual. Vale, y así lo tengo ordenado. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando yo quito un texto de aquí, una frase, un párrafo se me descuadra. Fijaros, veis, si le quito más se me descuadra ese texto y no solo este texto, sino la siguiente página también se me empieza a descuadrar todo y tengo que ir colocando todo. Bueno, pues para que no suceda esto vamos a utilizar el salto de página. Fijaros. Si yo tengo, vamos a hacer clic aquí en este, en este simbolito para ver los espacios que tengo. Fijaros, estos son los espacios que yo tengo entre medias de este párrafo y el siguiente. ¿vale? Si yo se los quito o me quedo así mismo eh, y utilizo el salto de página, fijaros lo que podemos hacer. Yo me vengo aquí a insertar, salto de página y veis aquí ya me pone salto de página y empieza en esta siguiente página el texto y aquí vamos a quitárselos también. Así, por ejemplo, y le doy aquí a salto de página y empieza la siguiente página. Bueno, ¿qué consigo con esto? No solo que sea más rápido, sino que cuando yo aquí pongo un párrafo más, por ejemplo, vamos a dar un espacio, un párrafo más, aquí no se descuadra nada. Incluso cuando yo quito un párrafo muy grande, vamos a quitar todo esto, fijaros, esto sigue sin descuadrarse. Vale, yo aquí puedo quitar todo lo que yo quiera. ¿Veis? Y esto sigue sin descuadrarse. Y lo mismo sucede aquí abajo. Fijaros, yo le voy a poner un trozo más. ¿Veis? Esto sigue sin descuadrarse. O le puedo quitar todo lo que yo quiera. Y fijaros, esto está en esta página y esto está en esta otra de esta manera lo que hacemos es que no se nos descuadren los párrafos. Eso sí, si pusiera tanto como para saltar de página, fijaros, pongo esto, esto sí aquí descuadrado, pero si yo sigo poniendo más párrafos, llega un momento en el que el salto de página ya va a otra página. ¿Veis? Bueno, pues es muy sencillo. Yo el salto de página también lo puedo borrar. Fijaros, ¿veis? Lo he borrado y se lo puedo poner aquí. Normalmente cuando ya te queda la última línea te salta todo automáticamente, ¿veis? Así ya queda perfecto y al el momento en que yo quiera quitar o poner no me va a descuadrar los, las páginas que yo tengo, incluso si yo tengo un índice hecho pues eh, me resulta muy útil no tener que estar modificando el índice continuamente según voy agregando, quitando párrafos, imágenes o lo que yo quiera a mi documento. Bueno, si os ha gustado, marcar el me gusta ahí a la izquierda, suscribiros al canal si aún no estáis suscritos y compartir esto con vuestros amigos, vuestros compañeros. Y si tenéis alguna duda, no olvidéis dejarla aquí, debajo del vídeo. Muchas gracias a todos, nos vemos en otro vídeo. Hasta pronto.